Evo, hablaste de, de tu repudio a, a, bueno, a las amenazas y los aprietes que hicieron que por ejemplo Nicolás Maduro no pueda estar en esta conferencia, en esta actividad de la CELAC. Me he preocupado, con la información, la persecución del imperio sigue usando algunos miembros del órgano judicial. Con seguridad hay que garantizar primero seguridad a Maduro, eh, a la revolución bolivariana de Venezuela. Expreso toda mi solidaridad, pero también mi respeto con mi admiración por esa convicción revolucionaria con vocación democrática. Eh, estoy convencido. Tenemos presidentes progresistas, presidentes humanistas, pero también tenemos presidentes antiimperialistas. Y los gobiernos de presidentes antiimperialistas expulsados de la OEA, y yo ahora estoy mucho más convencido. Antes daba miedo ser expulsado de la OEA, ahora es digno, orgullo retirar de la OEA. Estamos viviendo y crear un CELAC social para acompañar a nuestros presidentes, de CELAC oficial, institucional, es para garantizar la liberación mediante integración de los pueblos de, de la América Latina y el Caribe. Es nuestra obligación acompañar, alimentar defender a nuestros presidentes. Qué momento complicado, ¿no? Porque digamos un intento de golpe en Brasil hace pocas semanas, el golpe, la represión en Perú, eh, en Argentina se denuncia el loafer, bueno, en, en Bolivia también hubo situaciones de estabilización en algunas regiones. Esas no son acciones aisladas, es parte, como hace un momento decía, de cómo intentar frenar las revoluciones democráticas. Las insurrecciones con el voto, con la conciencia del pueblo, no con balas ni con armas. Y cuando el imperio pierde verdad, hegemonía, apela a las armas y las balas con las bases militares. Eh, intento el golpe de Estado. A ah, una semana la posesión del compañero Lula. Fracasaron. ¿Qué más no intentarán? Y por eso me pedido es una unidad de todos los sectores sociales... ...de América Latina y el Caribe... ...para defender a nuestros presidentes... ...a nuestros gobiernos... ...a nuestros procesos de profundas transformaciones... ...cuando digo... uno luchamos por reivindicación social... más camino, escuela, hospital... ...pero cuando planteamos una transformación estructural... ...estamos pidiendo cómo recuperar nuestros recursos naturales... ...cómo la luz, no sean los extranjeros... ...cómo telecomunicación, agua, no esté privatizado. Litio, ¿no?, que Bolivia... Los servicios básicos deben ser un derecho humano y no un negocio privado. Y esto nos a todos, especialmente a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente clase media, para tener los mismos derechos que tienen otros. Ahora, eh, esa segunda ola de gobiernos progresistas, uno, ¿uno pensaría que debieran dar un salto aún mayor, más estructural, como bien decías? ¿Ves en una situación eh, que puede darse así o complejo? Yo, yo pensaba anoche, ¿cómo estaría CELAC con FIDEL, con Hugo Chávez, con esto, con Correa. ¿Se imaginan? ¿Cómo se sentirían los grandes comandantes de las revoluciones de América Latina? Llamado Eje del Mar. ¿Recuerdan? A Fidel y a Hugo decían eje del mar. Cuando ganamos las elecciones en Bolivia, yo me incorporé sin consultar a nadie. Soy parte del eje del mar. En el fondo no era eje del mal, era eje de la humanidad. Algunos problemas de, de salud, algunos derrotados. El tiempo, ¿no? También. Otra surge, ¿no? cambio generacional. Y la tarea es como acompañar estos procesos de la revolución democrática, procesos de, de, de liberación con la conciencia del pueblo. Eh, de verdad, yo a veces sueño porque yo estaba. ...horas... ...primero como dirigente... siempre escuchando el debate entre Fidel... ...y Hugo... ...una vez que decía Fidel... ...Hugo, tú tienes plata... ...traiga en aviones... ...a Cuba... ...de toda América la ...aquí vamos a operar gratis la vista... ...y sabe qué dijo... ...el próximo año podemos operar gratuitamente... ...100 latinoamericanos de la vista... ...la vista es vista decía... ...Hugo, sí, sí... ...y cuando gané la presidencia... Implementamos ese programa Misión Milagro. Solo en Bolivia más de 700 mil gratuitamente. Para mí, Fidel, Hugo, sigue siendo hombre más solidario del mundo. Fidel, con semejante bloqueo, becas en salud. A mí, a mí me llama la atención. ¿Qué es salud? Es salud. Es vida, vida. Entonces, y tener esos hombres que dejaron proceso de la liberación. Pues no podemos dejarlo, sino esta generación y nuevas generaciones deben continuar. ¿Por qué uno trabaja? ¿Uno ¿Por qué lucha por la vida, por la humanidad? ¿no? Y buscando igualdad entre seres humanos. ¿Eso optimista? Muy optimista, tengo mucha confianza por la presencia de duda en CEDAC. Y es un gran aporte. Muchas gracias.